Gracias, Presidente. y Buenas tardes. No está ahora mismo el senador Ovidio Sánchez Díaz, porque yo le quería tranquilizar porque ha salido a esta tribuna diciendo que si a él o a los, a los senadores del grupo de la oposición les daba por votar alguno de los vetos que hemos presentado desde Unidos Podemos, nosotros los íbamos a retirar y no, no. Pueden ustedes votarlos tranquilamente, que no vamos a retirar ninguno de nuestros vetos. Y si a ustedes hoy ahora les convencemos, pues adelanten. Y vótenlo. Nosotros hemos tenido hoy un debate que a mí me deja una sensación agridulce. Dulce porque yo puedo mirar a la derecha, a mi derecha, y decir que este es el grupo de la oposición y que me dirijo al grupo de la oposición. Y a mí me satisface mucho que ustedes sean oposición y dejen de ser, por fin, gobierno. Por otro lado... Y por decirles algo, algo positivo, porque soy una persona optimista y me gusta transmitir optimismo y les veo de verdad compungidos, les veo un poco amargados, ayer, o hoy, con cierto tono, parece que han desayunado lo mismo que, que Rafa, Hernando, ustedes hoy. Les quiero decir algo positivo. Ustedes han hecho muy bien en defender los presupuestos y eso les honra. Y les honra salir hoy a defender los presupuestos y se lo digo de verdad para transmitir el optimismo, porque creo que lo necesitan ustedes, que la vida continúa hasta cuando no gobierna el Partido Popular. Sensación agria que sea ya la una del mediodía y hayamos empezado un debate a las nueve de la mañana y todavía no hayamos escuchado al Partido Socialista. Y a mí me gustaría haber escuchado al Partido Socialista opinar sobre los presupuestos, cómo los va a ejecutar, qué alternativas trae, porque me interesa a mí, yo creo que nos interesa a los españoles y españolas, conocer lo que el Partido que sustenta al Gobierno en, en, al 100% de los ministerios, opina sobre empleo, seguridad social y otros temas. Miren, pocos vetos hay tan justificados hoy como este a empleo y seguridad social. Donde se nota que los sacrificios para salir de la crisis se han repartido muy mal en España ha sido en el empleo y la seguridad social. Una crisis global que tuvo especial incidencia en España por una burbuja inmobiliaria negada por los agentes que la alimentaban. Y que no fueron esos agentes no fueron ni los dirigentes de las cajas de ahorro ni los bancos quienes pagaron la factura de la crisis. La apuesta ha sido a que el rescate de la banca se pagara con la devaluación de salarios y la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones. ¿Qué hay detrás de ese discurso triunfalista que hemos oído de la creación de 1.500 empleos al día? Pues lo, lo vimos ayer, un informe de la OCDE que nos sitúa, que sitúa a España como el país número uno de Europa y séptimo en el mundo con trabajadores pobres. Un 15% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no consiguen salir de la pobreza con esos 1.500 empleos que se han creado. Somos, nos lo dicen las estadísticas, y nos lo pueden contar también porque me lo han contado a mí los trabajadores sociales que trabajan en esos albergues municipales que se dedican a la atención a las personas en una situación de vulnerabilidad, que cada vez atienden a más personas españoles y españolas, con empleo, con un empleo que no le sirve para salir de la pobreza, y no lo puede decir cualquier español y española trabajador que vaya a mirar su nómina hoy y mire la nómina de 2007 antes de que entráramos en la crisis. Si el empleo no sirve ni para salir de la pobreza, no se puede hablar de éxito, se puede hablar de fracaso. Pero hoy lo importante y me quiero dirigir al Partido Socialista no es coincidir solo en el diagnóstico, que coincidimos en el diagnóstico, sino también en el remedio. Las reformas laborales han recortado derechos. Las reformas laborales, especialmente la última que ha golpeado el núcleo de la negociación colectiva. La prevalencia del convenio de empresa por encima del sector ha favorecido estas externalizaciones que han ocurrido en la industria, han ocurrido también en los hoteles, en las que se han rebajado los salarios. Un trabajo que antes hacía por 100 con un convenio de sector, hoy se realiza por 80 con un convenio de empresa de estas empresas. Multiservicios. Multi Nosotros creemos que ha llegado la hora de que en España haya, por primera vez en 30 años, una reforma laboral y una reforma de, de, del estatuto de los trabajadores con los que no se pierdan derechos, porque se pueden hacer reformas y se pueden hacer reforma de de, del estatuto de los trabajadores en los que se ganen derechos. Miren, en el Congreso de los Diputados hay leyes de nuestro grupo de Unidos Podemos, de En Comú Podem y de Marea que mejoran la negociación colectiva, que la fortalece, pero que han estado vetadas por el anterior Gobierno. Ha llegado la hora de levantar el veto, porque creo que la ministra de Trabajo actual, cuando dijo que no se puede derogar la reforma laboral alegremente, yo le quiero decir que sí que se puede hacer alegremente, porque ganar derechos y reconquistar derechos para los trabajadores es una alegría. Me queda escaso tiempo, pero yo quiero hablar también de pensiones. Porque se acabó ya la excusa de que no hay dinero para mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y la actualización de las pensiones no puede depender de la negociación entre partidos. Vaya terminando, Depende señoría. Depende es una obligación, y voy terminando, es una obligación que los poderes públicos tienen por la Constitución española. Y por último, y aprovecho un minuto, un veto también a, a los presupuestos y a la sección de empleo y seguridad social porque se ha aprovechado el debate de los presupuestos para la puerta de atrás retrasar seis años más la actualización del régimen de las empleadas del hogar al régimen general de la Seguridad Social y porque los derechos tienen que ser para todos y todas. Gracias. Gracias, senador Guardingo.